Ya llegó diciembre, vienen los de afuera y quieren bailar con música nueva. Ya llegó diciembre, vienen los de afuera y quieren bailar con música nueva. Para 24, 31 y primero, y ya remantamos, es el 6 de enero. Y bailen así, no dejen de bailar con música y buen trago a disfrutar, y bailen así, no dejen de bailar, con música y buen trago, vamos a disfrutar. Y vamos a bailar, vamos a beber, vamos a disfrutar, hasta el amanecer, y vamos a bailar, vamos a beber, vamos a disfrutar, hasta el amanecer. Matamos Alejandra y Él requena, que Dios me las bendiga. Joder Cabrera y Tania Padilla en San Marcos. Pa'lante ¡Muchachos! ¡Qué lindo nos vemos aquí disfrutando! ¡Este ritmo bueno, juntos como hermanos! ¡Qué lindo nos vemos aquí parandeando ¡Este ritmo bueno, juntos como hermanos! ¡Un paso para adelante, un paso para atrás! ¡Estas navidades vamos a rumbear!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 Grosura que le gusta a Remy y al soldado es Requena, esto de